Eh, la apicultura es el trabajo que hacen las personas eh, cuidando de las abejas para que nos puedan proporcionar miel, polen, jalea real, propóleos, eh, apitosina y cera. Bueno, esto es una amadora apícola. Como su nombre indica, se utiliza para echar humo. Hemos generado un humo artificial. Cuando vamos a trabajar a las colmenas, les echamos este humo para que ellas, eh, en vez de centrarse en nosotros, se centren en la protección de la colmena y así podamos trabajar con mayor facilidad.